¡No va! ¡No va! ¿Raúl? Sí, ¿qué pasa? Ven, ven aquí un momento, ven Ven un momento eh, ¿Dónde ibas? A la habitación ¿A ibas a tu habitación? ¿A ibas? ¿A qué ¿A que ibas a tu habitación? Iba... ¿A qué? Iba? Ibas a comer helado, ¿no? Sí, Iván, iba a comer helado a comer helado Ibas a comer helado Iba a comer helado no puedo comer helado. Ahora no puedo. No puedo comer helado. No, no puedo comer helado ahora. Puedo comer helado. Puedo. Me dejas. Puedo. Salve chidas Raúl. Raúl. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y las notas qué? Ah, Ajá, las ¿Cómo, notas. ¿Cómo hay las notas? Eh, bien, ha ido bien, bien. Sí. ¿Quieres verlas? Quiero verlas. Ah, quiero no verlas. Bien. Mira, mira. A ver. ¿Las tienes dobladas? No, va bien. Ah. Ah, mm, bien, bien, bien, está muy bien, está bien. Está muy está bien. Está muy bien. ¿Me haces, ¿me haces una, copia? Claro, una copia? Sí, sí, sí, claro. Perfecto.